El nombrado Rolando López Apolinar, residente en la calle Sánchez del municipio de Tenares, denunció este martes que fue maltratado y amenazado de muerte por una dirigente del PRM de nombre Minerva Peña, quien alega que este le había robado en varias ocasiones. Un problema en Ojo de Agua, una señora llamada Minerva Peña, yo era de confianza allá en la casa, ella me llamaba para yo hacerle trabajo allá y ella y yo antes éramos novios yo iba allá, siempre ella me llamaba para yo hacerle trabajo allá. Entonces, últimamente, ella ella ha dicho como que a ella se le ha estado pidiendo dinero allá. Entonces ella dice como que soy yo que le ha estado cogiendo dinero. Entonces ella, ella el domingo, no este domingo, el otro domingo pasado, me manda a buscar con un primo de ella, me manda a buscar. Entonces yo cojo para allá, yo me mando a buscar una jipeta blanca que ella tiene. Bueno, yo cojo para allá, cuando llego allá, que me desmonto, me dicen que es para que le arregle un fregadero, que tú que otro, cuando yo me abajo a arreglar el fregadero, yo pues el fregadero no tiene nada. Cuando me paro, me dice el sobrino de ella que, que no, que no era para eso. Pues que es lo que pasa, entonces me cojo, me agarra, me saca una pistola y me sienta en la sala, en una silla. Y yo le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, nosotros vamos a hablar, tú lo que eres un ladrón, yo pero ¿qué es lo que pasa? Y me dice, no, tú vas a si no, nosotros te vamos a matar. Coge la pistola y me da un maquinazo. López Apolinar hace un llamado a las autoridades para que investigue este caso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.